Adam Jones prendió la situación. El jardinero central de los Orioles y todo a raíz de lo que hubo en la NFL con Colin Kaepernick, dice que los afroamericanos en el béisbol no, no ponen rodilla en tierra o no están presentes durante el himno nacional porque no los hay en realidad. Porque literalmente, de acuerdo a Adam Jones, el béisbol es un deporte de blancos. ¿Qué contexto le podemos dar a estas declaraciones de Adam Jones? Yo no sé por qué Adam Jones piensa que los negros son minorías. Yo, yo eh, o sea, en lo personal... A mí no me pasa por la cabeza que el béisbol sea un deporte de blancos. Eh, ¿Qué puede decirle uno a un dominicano, a un venezolano, a un cubano sobre esto que está diciendo Adam Jones? A sí. mí me parece una locura. No, no, o sea, eh, yo creo que Adam Jones tiene que tenerse, para empezar, un poco de amor propio y de confianza en sí mismo. Número uno, ¿no? yo, yo creo que más, más allá de de situación de, lo, de los latinoamericanos como mencionas o, o, o ese, ese tipo de cuestiones a lo que se está refiriendo Adam Jones en concreto es algo que se manejó mucho durante el invierno que ya se viene manejando desde hace años pero creció en invierno cuando no había managers afroamericanos cuando todavía los Nationals no le daban el puesto a Dusty Baker y empezó la gente a hablar, bueno, es que por qué no se les da oportunidad en el béisbol, por qué ha disminuido tanto el porcentaje si uno analiza porcentajes a mediados de los 80 el 20% de los rosters de peloteros en roster en Grandes Ligas eran afroamericanos. Al inicio de esta temporada bajó al 8%. Ese es el enfoque que se de, debe de dar y que ya se le dio. Adam Jones se está equivocando en la, en la manera de plantear el problema. Cuántos, me, me, no sé esta cifra, pero me parece que es interesante. Cuántos en porcentaje, cuántos negros en porcentaje nacidos en Estados Unidos, ahí en las Grandes Ligas. Ese es el 8%. El 8%. Porque se refiere no, no estamos... a ese porcentaje a afroamericanos, sí. Pero no estamos ahí, o sea, no, ahí no hay dominicanos, no, no hay no, cubanos, no, no, ahí no hay venezolanos. No, afroamericanos, 8%. Sí es un problema, es algo que ya se ha discutido, sí. que no es nuevo. No lo está descubriendo Adam Jones. Pero, pero, pero a mí me parece que el contexto en el que lo utiliza Adam Jones es, es totalmente equivocado. Sí, porque a mí me parece que le quiere dar un, un, un enfoque de discriminación sí. y a mí, a mí me parece que no, que no lo hay. Yo, honestamente... Yo no veo, y mira que estoy metido de toda mi vida eh, de lleno en el béisbol, yo no veo absolutamente ningún tipo de discriminación a los, eh, con respecto a los negros en las grandes ligas. Al contrario, me parece que el béisbol, eh, que los negros se adaptan mucho más a, lo, a los deportes que los blancos incluso. Sí. Es una realidad que ha disminuido el porcentaje, pero también es una realidad que Adam Jones lo está manejando de forma muy No, totalmente. Cuando yo jugaba pequeñas ligas. El único blanco en el equipo era yo. ¿Usted qué opina? Qué bárbaro. Gracias y hasta la próxima.